El consejo que Wanda Nara les pidió a sus seguidores. Para quedar bien con Mauro Icardi, ayuda a. La modelo sorprendió en las redes al dirigirse a los usuarios por un motivo especial y pensado en su marido. El comienzo de los 32 años de Wanda Nara fue a pura diversión, fiesta, música y mucho lujo. La modelo contó que para la ocasión, Mauro Icardi, 25, su marido y padre de sus hijas Francesca e Isabella le regaló un auto a estrenar. Pero ahora, el turno es de ella. Guandanara en Twitter, Mauro me sorprendió hace un mes con este regalo almohadilla Bentley. El 19 es su cumple. Ayuda a. a. Indecisa sobre cómo sorprender a su gran amor. Wanda optó por recurrir a sus seguidores para pedirles consejos. Mauro me sorprendió hace un mes con este regalo almohadilla Bentley. El 19 es su cumple. Ayuda a… a, a A principios de enero, Wanda había sorprendido a su asistente con un ostento obsequio para agasajarla en su día especial. Feliz cumpleaños a mi asistente, mano derecha, amiga y familia. Te mereces esto y mucho más. Amo trabajar con vos y tenerte siempre cerca. El auto de tus sueños es lo mínimo que puedo regalarte. Sabes que estoy y estaré siempre y nuestra amistad es todo para mí. Como había escribió Wanda en Twitter, en el cumpleaños de Moni, ¿Qué le regalará Wanda Nara a Mauro y Icardi en su cumpleaños?. El consejo que Wanda Nara les pidió a sus seguidores es para quedar bien con Mauro Icardi, ayuda a. El modelo sorprendió y en las redes para dirigir a los usuarios por una razón especial y pensado en su marido. El comienzo de los 32 años de Wanda Nara fue un diversón puro, fiesta, música y mucho más. El modelo para la ocasión, Mauro Icardi, 25, en el marido y padre de sus hijas Francesca e Isabella le dio un auto a estrenar. Wanda Nara en Twitter, Mauro me sorprende hace un mes con el regalo almohadilla Bentley y el 19 es su cumple ayuda a. Indecisa sobre cómo sorprende un gran amor, Wanda optó por recurrir a sus seguidores para pedirle consejos. Mauro me sorprende hace un mes con este regalo almohadilla Bentley, el 19 es su cumple et ayuda a. A principios de enero, Wanda había sorprendido a un asistente con una ostentación obsequio para su día especial para. ¡Feliz cumpleaños, mano derecha, amiga y familia! ¡Te mereces esto y mucho más! Este es mi primer regalo de bodas sabes que estoy y siempre estaré y nuestra amistad es todo para mí, había escrito Wanda en Twitter en el cumpleaños de Moni.